Bienvenidos a este video donde vamos a estar hablando sobre la integral de la exponencial Si pensaste en e a la x, quiero que sepas que no es así Una función exponencial va más allá Una cosa es que e, el número e, sea la base Pero una función exponencial es que la variable esté en el exponente Así que no te pierdas este video porque no quiero que cometas ese error más adelante Así que empecemos Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas Chicos, cuando hablamos de la integral de e a la x, sí, efectivamente, la integral de e a la x de x es la misma que e a la x más c, porque al final, si nosotros teníamos la e elevada a la x, su derivada era e a la x, y era lo mismo, y sí, si, bueno, no, sí, sí, sí, pero es que eso no es una función exponencial. O sea, es una, un caso particular de una función exponencial. Donde la base es el número E, que es un número irracional, 2.71, bla, bla, bla, bla, bla. Pero yo puedo tener, si me, da, si me provoca, 10 a la X, 5 a la X, 2000 a la X, pi a la X. O sea, yo puedo tener lo que a mí me provoque, lo que a mí me dé la gana. Y ahí es donde yo quiero hacer énfasis en este video para que tengas cuidado con eso más adelante. ¿Qué pasaba, atención a esto, qué pasaba si nosotros teníamos, por así decirlo, una función... Original, atención a esto, ¿qué pasaba si nosotros teníamos una función original que era a a la x? ¿Qué pasaba con su derivada? Si nosotros queríamos la derivada, la derivada de a a la x, pues técnicamente era el mismo a a la x por el logaritmo natural de a. O sea, quedaría así, por el logaritmo natural de a.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 Pilas, porque si, si tenemos una función exponencial donde la variable está en el exponente, y sí, cabe destacar, que si nuestro, pilas aquí, cabe destacar que si nuestro exponente es otra función, a elevado a g a la x, si hay una función compuesta para hacerlo lo más genérico posible, por regla de la cadena, pues obviamente tenemos que multiplicar aquí por la derivada de la función interna. Sí, efectivamente por regla de la cadena cumple. Pero vamos a quedarnos acá eh, con la expresión a elevado a la x. Cuando toque integrar, pues en el fondo, cuando toque integrar, muchachones, pues toca hacer un cambio de variable básicamente. Con un cambio de variable, pues podemos resolver. La pregunta de los 100 millones es que si nosotros vamos a integrar a elevado a la x solo a la x de x, yo no puedo decir que eso es a la x más c. No puedo. ¿Por qué? Porque si yo derivo a, a la x, no me da a a la x. O sea, una función exponencial, si yo la derivo, no me da lo que está dentro de la integral. Mira que le falta algo. Le falta el logaritmo natural de a. Por eso la integral, pilas aquí, people. Atención, por favor. Por eso la integral de una función exponencial debe estar multiplicándose por 1 sobre... El logaritmo natural de A, que no se te olvide eso, donde el A tiene que ser un número positivo, ¿ok? A tiene que ser un número positivo, logaritmo natural de A. Ahí sí, porque al momento de yo querer, <coughs> atención acá, al momento de yo querer derivar esto, todo esto, da esto, okay si yo derivo esto es a la x por el logaritmo natural, que el logaritmo natural con el logaritmo natural se cancela y me queda a la x solo, que es lo que está dentro de la integral. Ahí sí, ahí sí lo puedes hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos esa fulana integral, la fulana integral, por así decirlo, no, que yo tengo la integral de e a la x de x. ¿Qué hace la gente? No, eso se lo aprenden de memoria. No, que eso es e a la x más c. E. Sí, es verdad, pero ¿por qué? Porque al final, si yo a esto lo multiplico por 1 sobre el logaritmo natural de la base que tengo ahora, que es el número e, resulta que el logaritmo natural de e es 1, ¿ok? Porque eso viene, ven acá un momentico porque quiero profundizarlo, porque eso viene de que el logaritmo natural de x... Es lo mismo que el logaritmo base e de x, y si x vale e, al tener logaritmo natural de e, vamos a tener el logaritmo ¿okay? logaritmo base e de e, y el exponente que yo le tengo que colocar a esa base para que me dé lo mismo, es 1. Por eso el logaritmo, cuando la base es igual al argumento, es igual a 1. Entonces, técnicamente, allí, sí, sí, es verdad, la integral de e a la x sería e a la x más c. Pero yo quiero que, por favor, tú tengas esto en consideración. Pilas, porque realmente la integral de una exponencial es esto que tú ves aquí. Porfa que no se te olvide. Si yo tengo, por ejemplo, 10 a la x, sería 1 sobre el logaritmo natural de 10 por 10 a la x más c. En la parte, concepto en la parte práctica, que más adelante vamos a tener ejercicios, puede que esto aparezca. Entonces tienes que tener cuidado. Porque si yo tengo otra base diferente, no se te va a olvidar si vas a integrar uno sobre el logaritmo natural de esa base. Espero que quede súper claro y te espero en los próximos videos para seguir practicando y en ejercicios vamos a profundizar estas cosas. Chao, chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.